Hola comunidad de YouTube, mi nombre es Cristian y hoy les traigo un nuevo video de relojes. En este caso les voy a presentar un reloj de la marca Swatch. Este es el primer reloj suizo que vemos en el canal y el primer reloj de la marca Swatch que presentamos en el canal de YouTube. Este es un reloj que estuve mucho tiempo buscándolo, lo descubrí por primera vez viendo videos en YouTube y desde que vi ese video... Quedé súper entusiasmado y me aboqué a buscarlo para sumarlo a mi colección y me llevó un año y medio encontrar para comprar este reloj. Yo pensé que iba a ser muy fácil y resultó llevarme mucho tiempo, pero esto es una prueba de cómo en este hobby hay que tener paciencia y a la larga encontramos lo que buscamos. En cuanto a funcionalidades es muy básico pero este modelo es muy peculiar en cuanto a su estilo y diseño por eso vamos a presentarles ahora al abrir la misteriosa caja el modelo Swatch. SFC 100 Modelo skin. Para eso vamos a estrenar también Guantes de cuero Porque este video llega tarde El fin de semana Porque acabo de volver de un viaje en motocicleta Así que me pareció Acorde a este reloj suizo Para darle un poco más de estilo con, con Usando los guantes de cuero Les presento La caja del modelo Soch, que por cierto lo conseguí en modelo NOS, New Old Stock, el SFC-100, este es un reloj que tiene, comúnmente se los denomina estos relojes eh, Skeleton o Screen View, en referencia también a, al bulova Acutron, el modelo Skin porque es muy fino como pueden ver, casi no tiene ningún no ocupa ningún espacio en la muñeca pero lo peculiar de este modelo es que es completamente transparente su caja y se puede ver todo el mecanismo y por eso me encantó este modelo porque me hace acordar a aquellos relojes de los años 90 cuando estaba de moda este estilo de diseño de relojes donde se puede ver todo el mecanismo y se puede apreciar todo el mecanismo. Es un reloj de cuarzo, reloj suizo Swatch, parece bastante moderno pero en realidad es un reloj que tiene más de 20 años. Como se puede ver abajo dice copyright Swatch 1998. A ver si se llega a ver 1998. Así que este reloj tiene más de 20 años guardado en una relojería de Buenos Aires y lo pude encontrar. Y por qué me gusta este modelo porque se ve todo el mecanismo de cuarzo, se puede ver los engranajes y se puede ver todo el, la placa de, del circuito. Se puede ver la pila acá abajo. Se puede ver también eh, el, el cristal de cuarzo. Y todas las conexiones. Sobre todo en la parte del frente. ¿sí? Se va aquí la pila para reemplazar. Se puede ver las inscripciones. Swatch. No Jewels, Quiere decir que no tiene rubíes. esto Anna ¿sí? Justice. Quiere decir que no se puede ajustar. Es suizo. Dice que es resistente al agua pero la verdad que no les recomiendo mojarlo para nada Porque lo peor que pasa en estos modelos así Skeleton es que se les mete agua Y, y aún si no estropea el funcionamiento y, y siguen, siguen andando eh, Queda humedad dentro que se condensa y quedan horribles Se pone todo opaco como si tuviera una niebla ahí dentro y arruina todo el diseño Pero vamos a tratar de ver en el fondo oscuro Fíjense, todo el diseño, el circuito, no tiene segundero, solo es aguja de horas y minutos. Vamos a darle un poco el beso preparado con una lupa de relojero. Vamos a tratar de hacer un mejor enfoque para que se vea todo el mecanismo. El reloj es muy básico, no deja de ser un reloj de cuarzo sencillo, sin ninguna complicación. ¿Sí? Ni fecha, ni día, ni segundero tiene Pero se puede ver todo, todo el engranaje Y cada unos 15 segundos Se eh, mueve la aguja, ahí está Se puede ver todo el circuito, se puede ver la pila La verdad que es muy fino, por eso se llama Skin De la serie Skin. Es todo plástico vamos a verlo por detrás se complica con estos guantes ¿eh? por detrás no hay mucho más que ver lo más interesante está en el frente tiene el, el típico sistema de de swatch para propiedad de Swatch para las mallas y correas para que no, <ríe> algo muy simpático para que solamente le puedas comprar las mallas a ellos por algo amo a mis relojes Casio este. La, la correa. o malla según como le digan. Es un estilo que simula ser denim. Con material de, de, de jean. Con una pequeña tira de. de. pegada de, de, de cuerina. ¿sí? Sintética, original. Swatch. Un bucle, una hebilla de plástico. La verdad que. Muy berreta podría decir, pero bueno, este tengan en cuenta que Soch hace relojes de buena calidad, pero muy baratos, muy baratos. La verdad que es una marca que se ha puesto de moda en los últimos años, pero la verdad que es muy simplista. Y si bien le reconozco la variedad en cuanto a eh, diseños y colores para los relojes, la verdad que sus relojes son todos iguales. Alguno puede tener alguna complicación en cuanto a un cronógrafo Pero la verdad que eh, no son muy interesantes Salvo este modelo que me ha encantado y la verdad que es único me hace acordar a un viejo reloj Padel Swatch de este mismo estilo que se podía ver todo el mecanismo que yo tenía cuando era chico, así que por eso me enamoré de este y tenerlo new stock la verdad que es todo un lujo. Tengo pensado cambiarle la malla, ponerle una de acero inoxidable para que quede más, más, más serio, menos infantil, pero la verdad que es muy bonito. No pesa absolutamente nada, no tengo ahora, no recuerdo ahora el, el, la el peso en gramos, pero la verdad que ni se siente en la muñeca. Y la verdad que es muy bonito y me llevó mucho tiempo, así que quería compartirlo con ustedes. Como les dije, es un reloj que está en estado impecable y ya tiene unos 20 años. Ahí se puede ver, Swatch 1998. Se puede ver todos los mecanismos, los engranajes, que es muy, muy simple. Pero la verdad, vale la pena. Cada vez que lo tengo en la mano, no puedo dejar de mirarlo. Bueno, comunidad de YouTube, espero les haya gustado este video. No dejen de darle like si, si les gustó y suscribirse al canal. Y darle click en la campanita para enterarse de próximos videos. ¡Hasta la próxima!